Hola a todos, eh, esto es Plickers, es la consola principal, una vez que hayáis hecho el procedimiento para crear vuestra cuenta de usuario y hayáis entrado eh, con ella, os encontraréis algo así. Bueno, lo más importante que tenéis que saber es que aquí es donde tenéis que acceder para poder eh, imprimir las tarjetas para los alumnos, Cards. Eh, normalmente yo utilizo el, el, el mazo estándar o el expandido. Son 40 o 63 tarjetas y salen así en la hoja, lo cual es muy fácil imprimirlas y, y cortarlas. Después, si volvemos a la biblioteca, esta es vuestra biblioteca de preguntas. La vuestra estará vacía, la mía tiene varias carpetas creadas en donde voy a, eh, alojando las preguntas que voy creando. Entonces, si vosotros queréis crear una pregunta nueva, lo único que tenéis que hacer es apretar el botón New Question, aquí rosa, rojo... Y ese os abre una ventana. <coughs> Por ejemplo, si yo quiero que pre preguntemos ¿qué aplicaci aplicación web podemos utilizar para, introdu en para enriquecer vídeos con preguntas? <coughs> Incluso puedo, si quiero añadir una imagen a la pregunta, puedo elegir que la pregunta sea de respuesta múltiple o de verdadero o falso, y aquí pues añado las respuestas. Pues vamos a poner Audacity, vamos a poner Edpuzzle, vamos a poner Kahoot, y vamos a poner YouTube. Y tenemos que marcar cuál es la respuesta correcta. Le doy guardar, o le doy guardar y crear una pregunta nueva. Yo guardo la pregunta. Y aquí tengo la pregunta. Ahora es recomendable que las preguntas estén organizadas. Para ello, pues, eh, tenemos el botón crear una carpeta nueva. Carpeta que yo puedo llamar, por ejemplo, seminario aplicaciones web. Guardo. Y ahora ya puedo mover esta pregunta a la carpeta Seminario de Aplicaciones Web. Lo voy a mover y ya me desaparece de aquí y si yo entro en Seminario de Aplicaciones Web la tengo. Bueno, es importante también que aprendamos a crear nuestras propias clases, porque después las preguntas las tenemos que incorporar a las clases. Aquí en el menú Clases veis las que yo tengo creadas para crear una clase nueva es tan fácil como decirle crear una clase nueva la nombro Seminario Aplicaciones Web. El curso, el área, pero vamos a poner Computers y le, le pongo un color. Y la guardo. Y ya tengo aquí la clase, Seminario Aplicaciones Web, y ahora me dice que introduzca el nombre de los alumnos. A ver, si vosotros descargáis, perdón, copiáis en un archivo... PDF Word, el nombre de los alumnos, cada uno en una fila y luego copiáis y lo pegáis aquí, os salen todos directamente. Si no, tendréis que ir poniendo nombres de alumnos. Eh, voy a crear dos, por ejemplo, de, de mi grupo de alumnos. Ana María, ahí la tengo, y López... Dolores, tengo dos alumnos y este numerito que le sale aquí es la tarjeta, el número de la tarjeta que tienen asignados. Pero yo puedo cambi eh, cambiarlos eh, arrastrando y soltando. Vale, entonces esto sería lo más, lo más importante a la hora de crear una clase. Cuando yo quiero, por ejemplo, uh, voy a hacer una clase. Eh, con el grupo de preguntas de seminario de aplicaciones web. Si quiero poder hacer eh, que me aparezca esta pregunta, lo que tengo que hacer es añadirlo a la fila de preguntas con el calendario. Le digo añadir a la fila de qué clase, venga, del seminario de aplicaciones web. Y me veis que aquí me aparece ya la pregunta. Entonces esta pregunta va a estar disponible cuando yo inicie la clase en directo. Esto es importante, hay que hacerlo antes de iniciar la clase en directo. Yo hago la clase y después pues, tengo la opción de ver los informes de calificaciones. Puedo ver el historial de una pregunta, si yo hago la misma pregunta varios momentos durante el curso, ver si los alumnos van mejorando en la respuesta a esa pregunta o si se mantiene o si cada vez menos alumnos la aciertan y el score sheet me sirve para ver el, el, las puntuaciones obtenidas por los alumnos en una clase. Aquí no lo, no lo podéis ver porque además no hemos hecho ninguna pregunta. Que, Tendréis que elegir seminario de aplicaciones web, la fecha, aplicar. Pero como no hemos hecho ninguna pregunta, no os sale. ¿vale? En, en clase os enseño una que sí. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias.